Hola, ¿qué tal? Este es el primer primer video donde podrán iniciar su viaje para desarrollar habilidades de dibujantes, animadores, mangakas o similares. Comencemos. Hola, soy Línea. Te mostraré mis habilidades. Para convertirte en un super dibujante. Y al final de mis enseñanzas me convertiré para lo que fui creada. Es un secreto. Puede ser de algada o ancha. ¿Quién es este personaje? Puedo ser angosta y ancha en el mismo trazo, causando sensación de profundidad. Puede ser corta o larga. Hay líneas rectas y curvas. Suscríbete y dale like al video. Puedo estar en posición, vertical, o horizontal o inclinada. Puedo ser ondulada o zig zag. Hemos terminado la primera etapa. Evolucionaré a mi segundo nivel. Ahora estoy en la forma básica. Las formas básicas más comunes son... Cuadrado, triángulo y círculo. La proporción... Es el tamaño de un elemento... con el tamaño de otro elemento en la misma imagen. Un ejemplo de falta de propulsión. Si este fuera un perro normal, su tamaño no lo es. Ejemplo en un mismo dibujo. Pierna desproporcionada. Siguiente tema: Perspectiva. Esta imagen es de la película Mater. Observen el tamaño con respecto al resto del cuerpo. Prácticamente ocupan el mismo tamaño de espacio. Cuando vemos algo, lo que está más cerca es más grande. A dibujar podemos intentar lo mismo. Observa, mi lado más cercano a tu vista es más largo. Existe la perspectiva Y el discurso Es Sonic Son parecidos pero no son lo mismo eso será para otro video ¿Has oído hablar de 3D? La hoja donde dibujamos, tiene dos dimensiones. 3D cuenta con una dimensión más. En una escultura podemos hacerlo. Pero en dibujo usamos perspectiva y escorzo. Regresando al tema de las formas. Si juntamos varias formas, podremos crear objetos y otras cosas. Ahora sea una casa o cabeza de robot. El volumen es el espacio que ocupan los objetos. Una computadora, un vaso o un dado. En el dibujo no podemos Hacerlo de forma física. Así que, usamos recursos como perspectiva y escorzo Que a su vez se valen de luz y sombra, puntos de fuga y otras cosas. Muy bien, así podemos representar volumen. Ahora aplicaremos luz y sombra. Hay muchos factores que influyen. De igual manera podemos fingir que proyectó sombra Todas las formas pueden ser representadas con volumen. Con todo esto que te he mostrado, podemos hacer estructuras. El estilo de la estructura... Varía por artista. Pueden ser tan complejos, según los necesites. ¡Excelente! Estoy lista para futuras aventuras. Mi nombre es Nuey. ¡Hasta pronto!